Saludos a todos los de nuevo al chitibu Via Canalo. Estas y Fano, que han hecho mi hija por mi, de Senson Pri, la jovito, se dia notita versión. Todo el resto de Chitiú, atenta y, estás, doble da libro. Mi chitiú, un libro, a eh, en la cinta de diciembre. que ha hecho de mi javis, por vídeo recenso que el chitio use mi mi la feron que después de de triz ne fari la bien ese jodiao y es el chivo iruboni chitio está la nueva video de chitio canal canal en multe da tempo chas noticias que la mundo traspasa mal fácil hay momento y ni ancao, esta la acepto set antawen la fueron y libonichos el libro eh, -net es de net se las legado de la joven de normala persona. Uh, si tu libro eh, en Javas multa eh, afero y nure no estos interesa y por personas que uishatas la libro o uishatas la la versión de Tolkien. Entonces, eh, personas que ulegas la, nueva, la, nueva en folión, la misma misma libro la libro, folion. Si tu elton también puedo este decir que tú lo hicieron sin problemas. Este Chiquito y no Estas faritai de Douglas Anderson y estas personas que yo multi legis caí es la verbo de la profesora Tolkien. Caí. El equipo ha sido mi esperas la la noto y estas faritai flanque de la lira. Tienen muchas chatas. Que el follé la noto y estás tres loncaí vídeos de tra Tramulta y Pallo y que después te a la parte en que hubieses de la libro. Tio Sanur estila afero, la noto y estás très interesai. Montras al curiosajo y han cau díras el kie Tolkien prenis la inspiron por Multa y afero o que la fero y de uno el tono a la lía. Ejemplo que yo tengo tres estas que la nomo provincio, la lando de la jovitoy, Estas estás en el libro, o estas estás menciata ni ni, que yo tengo tres la provincia está afero tres relata la jovitoy, que ni pensas pri la jovitoy, ni pensas pri la provincia, estas que la lando de la jovitoy, si, que yo nomo, un nombre, porto, me aparece en el libro, 3100. mil 10. Aunque montas al niño que comence la provincia es lando Nurjovita. Tu temale, este es lando Caihovita, Cainana, perdón, Caiknoma, Caihoma. Y un poquito de volvillas que es Nurjovita y el niño con la Ancau la la naivara el andoy este instituto de mal, mal Samay e, comencé este yo me sé poca andoy yo meté malhoma yo meté Soledad y un po yis sobaya y cae malhoma y cae kay... cae yes y el Nicolás y el Nur e, la fero shang higis multe de la de la unua pienso de, de Tolkien, ¿qué es tu la provincia, que quieres la mundo, Char? comence, dime piensas que la jovito es tus eh, ocasus en la en, en Mestero, la, la continente Mestero y un licres, sé por Lee, piensas que la jovito ocasus en el mundo 3 tre, tre próxima la nia Caitepeca y Loki, Char en la nueva versión Menciata la chino y todo so, el eh, nipo de la que este es la semana mundo con también la fero de Shanges Multege que eh, la nota y montras tion montras la Shanges la de una versión de una del dono a la lía en hipo y la comparo, que de tiu comparan nivel de ras por tege a que la llama enciata y, y le montras que el Shanges anca o la, la no o de quién venas la Nomoy, o quién change la la geografía, la orografía de la de la lando, la Nomoy de la Nomoy, Tolkien prenís hilin de de la Nordia mitología y ese es uno de la grandes influjo de Tolkien. Eh, crom, crombaling que hoy, oin, chiu y la lién nómoy de ti mitología. Se tú y tú hoy, oin y valle estas simple derivado eh, mm -hmm. de, de, de gloin y hay que y no muy de la mitología y por persona que ya con eh, eh, eh, la ver con significa multon Chavi poas aprender multeg que es la historia o la desborbillado y la inspiro que es el chan y la ferra en tala, tala de la tempó de uno el dono de la lía también también eh, uno de la ferro tío mi playshaties de la de chitty uber esta es la la ilustración char la unia memoro la noa la nueva folio que un mil egis la libran no mire memoras ilustración he eh, leído uno de tu pri riben de la ferotía que comprenderle en la cobril pallo ya estis ya estis ilustraciones en el libro mío que chitty o has de, de ilustrar yo y en, en malzama y versión de la jovito en plural todo que el que hay link de tu autor artista que hay el que hay el que hay el que que el ha, ha yo de, yu, ci, otorg, okay, que que hay el que el okay, que y, has, etan, peritio, que el eh, que el que el que el y acompañes la libro en el Cielo, no hay versión. Hay un mapa y Pero en la mapa ya ya me eh, es estás es de un tepifama. Se está a ilustrar yo y tío, tú te no por mí. elijas lijadas en conversión. Tu color ahí Revela. Y me piensas que tú estés grande sorpresa por mí, grande joyo. Y a tata artista, es tío de la Portugalín va versión. Eh, que me curioso eh, al talkin en chatis si es que el ¿no? mitro vas 10 ¿Sí ilustración 3 3 buenas y 3 pelas y, y hay un comité x chatis de la rusa versión y escribo en presencia de un tío en mi blog y también gmovillas que hay todo tipo de vídeos y el ilustración también probó metir en y hay en el chat video y un certificado es grande tanta presión otro vídeo unir su canción también la juvelo o la playbonafero la tresuro la tresoro de, de la libro pero en la lasta parte Temas pre, pre reconto, the quest of erebor Yo yo metí aquí que la, la cerchado de Ereboro. esta raconto judías que temas pre, pre Gandalf racantante al Jovito y que él comenzó la fero en la en el en <risa> libro de la de Gandalf. Yo leí en el libro The Unfinished Tales. la infinita y el coronel un libro. un en la umm Yo el, la de la de la por ejemplo, encuentras que el canta trobas al al, al tori eh, en Bri, y comienzas la feria. y pensas que eh, el, el detrui esmau y el policía es que poste esmaug, Smaugo o hace este gran dañero y un eh, maestro de eh, aferas ¿Y ¿el, el factor casas en la trilogía ¿Entonces, le piensas que es algo está desgastada que pensas piensas que el, que el, en la, en la Do, eh, que... Que el el, el, el forbi chiling, Jin, se perla el de la nano, de la, de la gnomo? Kait, bueno, estas interesa pero mi, mi tres Joyce y un Parson, eh, Kait definitivamente un libro estas es leginda hay habenda se vi nepre estas ya tanto de la de de si es, eh, es, eh, la verbo de Tolkien vi hay Javier chilibron en vía biblioteca y estas Green punto y el Green tú te también eh, con siempre la remarco que me fallas que en estas es planetas que la a al verbo, se viene Chata la, la versión de, de Tolkien, o no, bien ni niña, y un niña, Todo. se niña, niña, niña, un video, claro un individuo